¿Saka hachime wearing the dragon suit? What did happen? Today, on Other Seeds, Quarterson Couch is getting high watching toys. ¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos por tercera vez al cuartel General de Other Seed, donde les vamos a mostrar todos aquellos muñequitos que nos hacen sentir sensaciones muy extrañas y hoy Caco te traje una colección que rompe la teoría de García Porque nosotros, contale tenemos una teoría Para el que recién sintoniza este canal, les comentamos que Tenemos en este segmento de review de juguetes una teoría Al menos con los juguetes de los 90 ¿no? Eh, o más bien con las fórmulas en sí de, de crear equipos de los 90 Pero siempre predominaba el número 5 Y también servía, se aplicaba, bueno, obviamente a las líneas de juguetes y... Y bueno, siempre eran colecciones de 5, pero bueno, acá ya... Bueno, acá rompemos la teoría, la teoría de los 5 de decir Porque es una colección de 6. Tengo entendido que es una colección de 6. Lo, lo único que sé de esta coleccioncita es que vi una foto en internet de pedo de un blister con los 6 muñequitos ahí. eso Es lo único que sé. La verdad que no puedo creer que la tenga, porque es, de más, es para mí es oscurísima esta colección. No sé de dónde vino, yo, yo no sé si lo vi de chicos, son esas cosas que quedan perdidas. Los venía consiguiendo así por separado. Y un día veo un baldecito, de una feria, con un montón de estos muñequitos. No estaba en la colección completa igual, pero había un montón de Jun que tenía uno con el pie roto. Yo que me ponía muy nervioso. Bueno, la completé. Así que pasemos a verla, por favor. Lo primero que notamos de Jun son los ojitos de tiburón. O sea, puede ser una característica que se repite en los demás muñequitos de la colección. Sabes, este en particular me remite al sprite del juego de Family. <risa> es como, me da esa sensación al tenerlo en las manos. Por la combinación de colores que eligieron, por todo. Es una sensación de jueguito de Family. Sí, esto sí. te da, da una sensación de tener un personaje de un juego de Family en la mano. Cuando lo tocas es como áspero, como que es una pintura mate para pintarlo, Lo cual siempre se siente extraño y la esculturita está bastante buena. Sí, la esculturita está hermosa y... pero bueno, como siempre, algún error detallado en esto de, de la piratería sí. siempre va a haber. Que bueno, también si se quiere una, una actividad extra divertida para después en casa. Yo en particular a veces me encanta ponerme con el cúter a, a pulir mis, mis bootlegs. Me siente psiqui? Que ni bien lo vemos, <risa> nos hace acordar a Toxic Crusaders <risa> con ese ojo caído que tiene. Sí, también ese pelo rojo. Y un pelo rojo fucsia. ¿no? Claro, el pelo rojo, dos factores que, que bueno, no, no, ya nos empiezan a desconcertar: el pelo rojo y, digamos, la falta de, de, de vestimenta en las piernas, ¿no? Ah, desnudo. Sí sí sí no no me inquieta un poco abajo está en pelotas claro sugiere eso después bueno te das cuenta enseguida que Siki está bastante bien detallado la armadura es bastante Está bastante fiel tiene unos detalles que son bastante buenos ese Siki bueno tu favorito Shiru es una postura que esto es lo que tienen estos juguetes que no tenían sentido algunas posturas. Simplemente los ponían así por ponerlos Está... Está muy, muy raro Giro, la postura que tiene no, no, no sé qué es No es una postura de batalla No es una postura de defensa no, no, no, no Acá volvemos a las preguntas sin respuesta Pero bueno, más allá de la pose Es un ejemplar hermoso Así como Jun me, me da la sensación de tener un personaje De Family en la mano porque bueno algo común en la colección, es muy, muy personaje de Family. Sí, pero son ellos dos porque son la paleta reducida. Exactamente, porque bueno, para el que no sabe acerca de los personajes de los juegos de Family, no pueden tener eh, más de cuatro colores, en, por lo general. Y es lo que pasa con estos muñequitos. Es lo que está pasando con estos muñequitos y por eso nos es da esa sensación. Bueno, seria, los ojos más de tiburón y bastante morochito, que seria era el morocho del grupo. Sí, era el japonegro del grupo de la serie. El el Se está perfecto. El serie está perfecto. La verdad es que me encanta. La postura está buenísima. Sería es mi personaje favorito. Pero bueno, unos pequeños errores de color, nada más, como que uno tiene pintado el, la cintura. Está muy bueno, sería. Sí, no, son ínfimos, pero digamos que sí. si vamos a comparar con la matriz original, ¿no? Que son los caballeros, esto es lo que más aproxima en la solución. Sí, sí. Seiya es de los, de los más fieles, digamos. Se parece, me hace recordar, eh, por alguna razón, las caritas a los muñequitos de las tortas de fútbol. Sí. <risa> bueno, eh, el siguiente es Hyoga, el cisne, que está increíble. ¿eh? El detalle que tiene el pecho. Sí, es junto con Seiya, pero bueno, a sí. Hyoga lo que lo favorece también es la paleta de colores también del, del original. Que bueno, está, se comen un toque, pero... Pero bueno, nada que nada que duela. Está muy detallado y está muy bien este, este giro. Está en pelotas, está en pelotas, sí. Es otro más de, de, claro, de los nudistas. Está en pelotas, pero está muy bueno. Y los ojitos de tiburón, la vincha roja, no. No, no tiene, por ahí, no tiene, mira el... No tiene el escudo. y el escudo. Y Giro tampoco tiene Es verdad, no, no hay escudos en esta colección. Bueno, por último, la curiosidad de la colección es que viene con un caballero dorado. Viene con esta especie de Géminis que tiene una cara también muy está alterado ese géminis. vaya a saber esos, por qué esos ojos y los ojos no son negros son como azules sí. ese es un detallecito hermoso ese es el detalle hermoso de la figura una posturita un tanto precaria no como medio neandertal ¿qué es sí no, no, no, nos transmite esa elegancia en, en, en el ataque claro. que tienen los caballeros, que por ahí claro. el resto de la colección si bien tienen algunas voces perturbadoras, otros poses clichés eh, cliché, pero sí nos transmiten lo que nos transmite caballeros de Zodíaco en, en cuanto a lo que es posturas y eso. Este, este no, es que este es tiene un... postura de, claro, de como un gladiador estándar de, de, de, de Grecia antigua. Y no un caballero dorado. No, un caballero dorado que, que no necesita siquiera moverse con te abruman con su cosmos Y bueno, la armadura le pusieron ganas, pero no se parece a la de Géminis. Tiene algunos detalles que quieren ser los de Géminis, pero ni siquiera tienen los dos rostros en los costados. Lo cual me hace preguntarme si realmente quiere ser Géminis esta figura o quiere ser un enemigo random. El treceavo caballero dorado. Incógnitas que nos dejan estas figuras estas maravillas de plástico, de goma, de materiales completamente tóxicos. Y queremos escuchar tu historia. Queremos que vos también nos cuentes si tenés de estos muñequitos, si tenés otras colecciones. Queremos que las muestres. Mostrala. Y bueno, gente, muchísimas gracias por el aguante de siempre, por quedarse hasta el final a ver estas bizarreras que hacemos. No olviden darle la manito arriba, compartir si les gustó. Y muchas gracias por el aguante. Esto fue... ¿Cuáles Muchísimas